Muchísimas gracias a todos los amables televidentes que continúan con nosotros. En este momento vamos a tratar un tema muy sensible que le pedimos a todos los ciudadanos que nos ven tanto aquí en San Francisco, en el país y a esos amables televidentes que nos ven en el exterior. Que se pongan la mano en el corazón y presten atención eh, al tema y a la persona que vamos a presentar ahora. Tenemos acá en el set, en el panel, al señor William Moya, él es ingeniero en sistema. Tiene una condición de salud eh, el que le les, les aconteció, le sucedió pues en sus labores. Él vine acá para solicitar ayuda para una operación. Son cuatro operaciones que se han de realizar. Ya van dos. Esta es la tercera. Nosotros vamos a presentar y a saludar al señor William Moya para que nos hable de su condición de salud. Y por supuesto pedirles a ustedes que en la medida de lo posible hagan su colaboración y presten su ayuda, su mano ayuda. Buenos días, William. Eh, muy buenos días por eh, la oportunidad que me dan, gracias a los ¿cómo acá? Buenos días, William. Buenos días. William, usted tiene una condición médica nebus epidérmico. Así es. ¿Cuál es su situación ahora o cómo le aconteció? ¿Qué usted quiere decirle a las personas que nos están mirando en este momento? Eh, bueno, eso es, eso es parte de varias, varias complicaciones de salud que tengo al momento. Eh, entre ellos, eh, una quemadura que sufrí por un accidente de un, un cortocircuito con la luz. Eh, al que yo me encontraba eh, provocó un incendio y me había afectado la parte izquierda la cabeza y la parte del cuello también. Y también me afectó la voz, las cuerdas por ejemplo. Y bueno, a de esa situación eh, me había cambiado mucho porque ya no tengo el mismo movimiento que antes. Eh, no me dan empleo y tampoco... O sea, ha sido un cambio drástico en casi en todo sentido. William, ¿qué edad usted tiene? Eh, 29. Usted tiene 29 años. Sí. Eh, usted es ingeniero... En sistema. En sistema, ¿verdad? Sí, dentro de la, de la carrera de sistema... Eh, me especializo en mantenimiento de redes. Mantenimiento Soporte. de redes. Ajá. Eh, según tenemos entendido, usted ahora mismo está des desempleado, por lo que no está recibiendo eh, ingresos o sea, sí, para poder cierto. costear eh, su operación. Tenemos entendido que usted necesita cuatro operaciones, de las o sea, cuales ya se ha hecho dos. Y la, la, número, la tercera, que es la que usted se va a hacer ahora, necesita un total de 117 mil pesos. Es correcto. O sea, y, y que de eso ya usted tiene... Eh, ha sí. logrado recaudar 62 mil. Estamos hablando de unos cincuenta sí. y tantos mil pesos, ¿verdad? Eso solamente lo gasto administrativo. O sea, en pueda... costo de, de, de procedimiento. Correcto. Exacto. Entonces, eh, pedirle a la gente, ¿verdad?, que eh, colabore con esta, esta causa de esta persona, ¿verdad?, el, eh, el señor William Moya, quien bastante joven, afecta mucho eso. William, eh, nosotros Decirle que nos sumamos desde acá eh, con todo lo que podamos. Y desde el corazón, que, eh, por favor enfoquen a William desde el corazón, eh, pedirle pedirle a nuestros amigos televidentes que con lo poco que puedan hacer, con lo que les sea posible, mire los teléfonos de William, mire la cuenta del Ban Reservas, 29 años de edad, un profesional que le aconteció esto como le puede suceder a cualquiera, laborando, trabajando. Le pedimos que se sumen a esta causa. Eh, buenos días, soy Francis Rodríguez. Muy buenos días, días Francis. Eh, fíjate, verte a ti, eh, donde hay un Estado que supone garantiza la salud, y es ciertamente penoso que nosotros todavía a esta fecha estemos procurando que un ciudadano dominicano un profesional un profesional, un joven de esta de carrera que pudiendo estar desenvolviéndose y sosteniéndose y no le debe faltar con un sistema de salud que es universal que tenga que venir y que nosotros pedirle la solidaridad, el apoyo para que William pueda mejorar su calidad de vida porque todavía le faltaría una más, una, una, una, operación, una operación más. más. Sí, sí. Y es lo que él nos explicaba. Esto es un accidente de la cual él se vio envuelto en el 2017 sí. y viene sosteniendo su vida, él y su familia, de una forma precaria porque esto le ha transformado la vida. Entonces la solidaridad hoy se nos llama a todos a ser solidarios. Precisamente le he mandado un mensaje a nuestro amigo y senador Franklin Romero para ver si asume una, esta, esta, esta, esta parte que corresponde de la operación, pero primero a los médicos, al sistema de salud, al doctor eh, Rodríguez, a, a la nueva encargada de SENASA, deben propiciarle que esta operación, en caso, obviamente estamos pidiendo la solidaridad y el aporte. Pero esta operación, un dominicano, un dominicano, que en campaña hablamos de quiénes, cuántos estamos eh, colocando con el sistema de salud, a cuántos estamos asistiendo, pero requiere de asistencia real, porque su operación está programada, su tercera, y le faltaría una. Sí. Entonces, Pedir. yo pido... Y me uno Nuestro amigo ha ah, Colapsó precisamente Porque ver este drama Le trajo a él Sentimientos De impotencia Como nos lo está dando a nosotros Hoy por él, mañana por ti Por mí Entonces yo creo Carolina Ayayán y, y amables televidentes Que debemos hoy poner un granito de arena para que William pueda cumplir y cubrir su operación y poderle permitir que continúe su vida con mejor calidad y que pueda desenvolverse en su trabajo, que no le impide porque él, como lo ven, él tiene interés de trabajar y de asumir su vida y de ver esto como un bache en el camino, pero superado. A los empresarios que ven este programa, a los políticos, a los televidentes, 500 mil, 10 mil, 50 mil, lo que usted pueda, o sea, lo que le permita su bolsillo. Tal vez para usted es poco, pero para la colaboración que falta de los 117 mil pesos, granito a, granito a granito se completa. Vamos a ayudar a una persona que tiene, o que se le ha presentado una situación de salud que no buscaba, y que la logró, o sea, que la consiguió realizando una noble labor. Eh, en, te, en pantalla está el número de William, está el número de cuenta. Usted llámelo, escríbale por WhatsApp, solidarícese con él. Que un aporte, por pequeño que sea, puede servir, puede colaborar, ahorrar o a conseguir y completar ese dinerito que le falta para su tercera operación, que son cuatro. Todavía está a camino La ayuda que damos a otro Dios no la revierte Hoy por ti, mañana por mí Yo quiero comprometer A, a algunos amigos verdad que tenemos eh, Con esta causa eh, Lo voy a hacer público Aunque no estoy autorizado Pero por la confianza que tengo con él Sé que será así A nuestro amigo eh, Tony Núñez verdad quien es ahora es el, el director eh, el Gerente regional de del Banco Agrícola, a que nos ayude con esta causa. Eh, nuestro amigo Remberto Puello, de este Estados Unidos, nos escribe de manera personal y dice que le va a depositar la cantidad de 5 mil pesos eh, al, bueno. al señor, ¿verdad? Eh, Celeste Núñez también nos escribe y dice que, que tiene un aporte de 500 pesos. Nosotros de manera personal vamos a hacer un aporte que nos lo vamos a reservar, ¿verdad? También. Eh, no queremos hacer eh, estas cuestiones públicas y motivar a la gente a que aporte a todos aquellos amigos ¿verdad? Eh, que, que tiene el programa, que son seguidores del programa, a colaborar con esta causa. Eh, pero básicamente a aquellas personas que tienen que ver con el área de la salud, a, como ya decía Francis, al director eh, del Servicio Nacional de Salud eh, Regional, también así como al director provincial de salud que pudieran, porque no solamente es lo de ahora. Ahora vamos a conseguir lo de la operación, la tercera operación que necesita el señor William Moya. Pero él necesita una cuarta operación, ¿verdad? Que sabemos sí. que también va a ser costosa, ya que estas esta operaciones eh, se llevan a cabo en el Instituto de Cirugía Especializada. Y entonces va a necesitar naturalmente eh, más apoyo con relación a su cuarta operación para eh, tratar de corregir su situación de salud. Para que alguien te, le, me le indique a nuestro amigo Franklin Romero, el senador, que sé que es un hombre solidario, que sabe las dificultades. Y me está mandando precisamente un mensaje. Y yo creo que podemos ayudar a través de Franklin, que él quiere conocer el caso de él con una carta que le lleve a, al senador, yo te la puedo hacer canalizar, porque ya le he pedido, eh, está ahora en pedido, parece que está en Santo Domingo, y con tu cédula para eh, que el senador asista a, a la operación, con la, por la operación, y quizá pueda resolverse la, la, lo que falta. Entonces, ya él me está mandando, más adelante me va a llamar para, gracias Franklin por haber atemperado a nuestro llamado y que en estos momentos estaremos ayudando a esta persona para que pueda canalizar en principio, pero nosotros, el resto de la población, porque todavía él tendría que ver de qué se trata, el diagnóstico que tiene y qué fecha tiene la operación para justificar... Eh, el pedido que le vamos a hacer, que okay. lo voy a hacer yo a través de mi relación con el senador, pero sé que él es un hombre accesible. Es decir, Franklin es fácil de ver. Bueno, no, y que cualquier aporte que se sirva, un eh, poco que sea un poco más, me podría servir para que sí. la próxima. No. Aquí la no. solidaridad tiene que plantearse porque tú necesitas sostenibilidad en ese proceso de Exacto. recuperación. Y que estamos hablando de un tercer proceso cuando son cuatro. El 829-980-6333 es el número del señor William Moya Peralta, quien padece de nebus epidérmico. Su cuenta de las reservas está en pantalla. Colabore, llámelo, escríbale por WhatsApp. Como decía, hoy es el mañana puede ser uno de nosotros y siempre algo, por poco que sea, aporta y ayuda a lograr el objetivo. William, eh, desearle el mayor éxito, Dios mediante, así será, y la solidaridad Mira, de los dominicanos se pondrá de manifiesto. Eh, me dice el senador, gracias, senador, que cuente con ello, que eso se va a solucionar. Franklin Romero, gracias, senador, porque asuma esta, esta causa. causa, pero a la población... William está necesitando de todos nosotros para poder tener ese dinerito que le sirva de soporte en la recuperación. ¿De acuerdo? William. Eh, bueno, yo eh, personalmente he acá con algunos políticos, pero no he tenido resultados. No, pero vamos a ver, vamos a hacerlo ahora. No, pero eh, con bueno, Franklin... que me veo obligado a venir a los medios, porque sí. por vida de los políticos... Pero en el caso de Franklin, y si se ha comprometido, y Francis sí, de manera directa, sí. pues le va a dar seguimiento eh, para que se tomen los teléfonos. La, eh, sí, la, Y los, los da datos de William para que él le realice la carta y lo demás. Y él mismo se la entregue a Franklin y se ponga en contacto con usted. Muchísimas gracias a la gente que nos ha escrito, al sí, que ha colaborado. Eh, Marisol Monegro también nos escribió, y dice que la gente ha tomado el número. Eh, para hacerle los depósitos de manera directa. Sí. Dice que le Vamos a hacerle los de depósitos a William. Directa. Así, así es. O sea, cualquier aporte, por más mínimo que sea. Así es. Me, me, eh, eh, a... eh, eh, Vale, importa y tiene muchísimo valor. Vamos más a mantener el ¿no? seguimiento a, a este caso suyo. Porque más importa la intención la persona. Así es. Me bueno, así ayudar, ¿eh? En este momento nosotros lo despedimos, pero como decíamos, le vamos a dar seguimiento y pedirle a la gente que colabore con la causa del señor William Moya. 29 años de edad, ingeniero en sistema, tiene una condición de salud que necesita la colaboración de nosotros. Vamos a una breve pausa. Esto es de mañana. Seguimos con más.